Esos pequeños callejones, como se dice, que, o sea, cerrarlo bien, asegurarlo bien. Si no, es, que ¿no? ¿Es No, también, esto está, mayormente está podrido el mercado, cuando cada una ligera llovina, un una vez, se filtra. Pero no, tan, no, no tanto eso, sino... Eh, la, la incomodidad que mira, esa, esa insignia, esa insignia, esa enciclopedia, ¿me entiendes? Esa mártir esa calle, Salomé Ureña, que es una insignia, eso es vergüenzoso, eso es vergüenzoso, que esto es como si hubiese cuando hubiese, cuando llegó Cristóbal Colón aquí, esto es azul de lo que está pasando en este mercado esto está podrido por la parte.